¿Qué haces para vivir una mejor vida? ¿Y si pudieses vivir más joven? Sentirte joven y vivir más joven. Bien, ahora puedes. Apareció en revistas y en entrevistas de televisión de todo el mundo. Los medios lo anuncian como el gran descubrimiento antienvejecimiento, envejecimiento manera nunca vista, gracias a su tecnología y a los resultados clínicos aprobados, está revolucionando la industria en el mundo. Ahora el camino para una mejor vida es más fácil. Juntos, estamos creando un movimiento mundial que... que ...permita a las personas alcanzar su máximo potencial. Janas Realmente redefine la juventud. Empecemos con Lúmines. La línea de cuidados anti-envejecimiento para la piel restaura la vitalidad juvenil e ilumina la piel. Reduce el aspecto de las líneas de expresión y arrugas y revela una luminosidad juvenil. Esta línea hidratante contiene APT200. Nuestra fórmula de tecnología avanzada de polipéptidos es la responsable de aplicar un mensaje de juventud en la piel. ¿Quieres resultados ya mismo? Instantly Ageless es tan potente que ya se vendieron más de 50 millones de aplicaciones. Se hicieron demostraciones en vivo delante de miles de personas. Todos se marcharon creyendo en el producto. La historia no, no ha hecho hay más que, que, empezar. que empezar. Tú también puedes. Somos llanas. Somos llanas. Somos llanas. Somos, Somos la, la generación, generación joven. joven.